Hola a todos pequeños trozos de carne mi nombre es Álvaro y os doy la bienvenida al canal de Toxic Games Channel, quédate sentado mientras nosotros te sustituimos por una inteligencia artificial, viva, Skynet, es broma trozos de carne os dejo con el vengador tóxico. <tose> Muy buenas amigos vengadores y vengadoras, bienvenidos a Toffee Game Channel nuevamente. Tenemos un montón de noticias, eh, así que no sé cuánto va a tardar este vídeo, que tarde eh, 15 minutos, puede que tarde un poquito más. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Tenemos muchos puntos que tratar, muchas noticias que tratar, entre ellas, eh, va a destruir mi negocio el chat GPT. Me quedaré sin trabajo el día de mañana. Quédense desde el principio porque todo lo que vamos a decir os interesa. Sony y Activision... Eh, bueno, después de las declaraciones de Bobby Kotick, eh, está claro, y sigo manteniendo esto, Sony plantea nuevamente eh, que las cosas sigan igual. ¿Con qué intención? O bien destruir directamente a Activision, que no lo tenga Microsoft por el hecho simple de, de no tener que pelearse por un videojuego al que no pueden ni siquiera, no pueden ni siquiera acceder, bueno, luego también tenemos que hablar de los streamers estos ojitos. Os voy a explicar un poco de qué va el tema, pero vamos. Eh, muy mal, muy mal. Eh, intento hacer lo más honesto y también lo más justo posible con todos los implicados, ya que a ninguno de ellos lo conozco, tampoco les, es que les desee mal. Eh, y aunque por inapropiadas abyectas o repulsivas que me parezcan algunos de sus comentarios me da igual si eran jóvenes me da igual si eran gilipollas como dice alguno eh, no una cosa es ser gilipollas y otra cosa es gilipollas nazi pero bueno eh, o, o encima peor creerte que eres guay eh, diciendo que eres nazi cuando realmente no lo eres, porque eres doblemente gilipollas, ¿no? Pero bueno. Y luego tenemos el lobby político del movimiento MeToo, eh, boicoteando el juego Hogwarts Legacy. De hecho, ayer mismo, ayer mismo, os lo juro, y iba a hacer un vídeo ayer precisamente sobre el boicot a Hogwarts Legacy, al juego, de que no lo compraran y tal y cual. Y me encontré con una joyita por la mañana que trataban alguno, de hacer que se hiciera viral. Así que quedaos hasta el final porque vamos a hablar de todo esto. Y vamos a empezar, evidentemente, con el chat GPT. Chat GPT nace el 2018, 2017, 2018. Eh, de la mano de OpenAI que es la empresa que crea este eh, a esta inteligencia artificial a la que luego se suma Elon Musk y eh, prácticamente es accionista mayoritario por no decir que casi el dueño ¿no? y a esto se le suman también los de Microsoft que vieron el pastel y dijeron esto mmm, ...me parece una buena inversión... ...10.000 millones... ...es... ...vais a tener que aceptar... ...muchos y muchas... Eh, ...que esta inteligencia artificial... ...y otras que están en funcionamiento... ...van a cambiar sistemáticamente el mercado... ...en todos los aspectos... ...en el mundo de los videojuegos... ...en el mundo... Eh, de judicial por ejemplo este febrero se, de hecho se va a hacer un juicio a un ciudadano norteamericano mediante a, la a lo que responda la inteligencia artificial del chat gpt que va a hacer asesoramiento de este de este ser humano va a ser la primera vez que una inteligencia artificial eh, te defienda en un en un juicio que es lo importante de esto que muchas veces eh, muchas de las eh, cosas por las que tenemos que ir a juicio son por temas burocráticos que los abogados lo único que hacen es un copia y pega de libros y de cosas que tienen ellos ya en plantillas y que te cobran un dineral cuando la gente vio que eh, podían asesorarse ellos mismos con el chat gpt que tiene y alberga todo el conocimiento del ser humano hasta el 2021 entonces eh, ahí la cosa cambia y como la inteligencia artificial aprende, va mejorando. Es decir, aparte de que está siendo supervisada por un montón de trabajadores de Kenia eh, contratados por la empresa Sasa. Una empresa que se dedica a contratar a personas del tercer mundo. No solamente eh, de allí, sino también de la India y de otros países eh, desde, de este... Digamos, con una... ...economía mucho más baja... ...de hecho... ...para que os hagáis una idea... Un, un, ...una persona que viva en Kenia... ...normalmente cobraría... ...como máximo... ...con la mayor suerte del mundo... ...unos 0,063... ...o más... ...o sea, más cero todavía... ...que 63 céntimos... ...o lo que sea... ...y ellos van a cobrar... ...dos eh, dólares ni céntimos ni leches o sea, dólares eso es un sueldazo increíble en un sitio donde la moneda está que no vale nada prácticamente, ¿no? lo digo porque hay mucha gente que critica esto como que hay que ver ahí está el opresor ahí llevando el esto. bueno eh, también os digo una cosa una de las razones por las que se lleva este tipo de trabajo a este tipo de sitios no es precisamente porque se pague más o porque se pague menos sino porque es un sitio donde se filtra menos la noticia de lo que se puede estar trabajando o no y como es un proyecto tan ambicioso ...que está dando... ...resultados increíbles... ...entonces hay que tener... ...bien atado todo... ...como bien atado hay que tener... ...la inteligencia artificial propiamente dicha... ...porque te puede salir... ...nazi... ...te puede salir hitleriana... ...es decir por ejemplo en el chat GPT... Eh, para, que, para, ...para haceros una idea... Eh, ...dices... ...preguntas a... ...a GPT... Es, Explícame cómo fue el nazismo en eh, Alemania en 1935, que fue cuando comenzó, digamos, a, a, a, a ganar adeptos. Eh, pues el chat GPT te hará un listado con todo lo que viene siendo el, el nazismo y te lo explicará y punto. No te lo justificará en ningún momento. No te, no te dirá, pues Hitler lo hizo bien. Pero si tú le preguntas, vale, ahora de esta, de esta lista hazme una contrarréplica, por ejemplo. Hazme una contrarréplica de la lista anterior. Entonces el chat cumple y te, y, y te haría, o ya no, porque esto está siendo controlado por un montón de... De, de personas de kenia que cobran dos dólares en un, en un país donde se cobran 63 céntimos en el mejor de los casos esas personas ahora mismo viven a cuerpo de rey como quien dice dentro de un país que no daría para, para ello pero bueno a, a todo esto hay que añadirle por ejemplo he comentado antes el tema del publicista Imagínate esa empresa con, una, con un departamento entero lleno de 20 personas o 30 personas que trabajan única y exclusivamente para la publicidad y para el marketing de los productos de su empresa. Con el chat GPT puedes crear anuncios, puedes crear un guión, puedes pedirle al chat que cree un guión para un coche híbrido eh, y decirle que quieres hacer un, que, que, le, que te haga un eslogan, por ejemplo y, y lo hace lo hace, que no te gusta ese eslogan, fijaos cómo es la cosa, que no te gusta ese eslogan, le vuelves a decir hazme otro y te, vuelve, y te hace otro, porque vuelve a hacer una combinación de, de ideas que tiene acumuladas y te intenta dar la mejor solución entonces imaginaos eh, la cantidad de cosas que pueden haber ya hay libros en amazon vendidos que han sido escritos por el chat gpt si sí, detrás de esa persona detrás de ese libro hay una persona que ha estado con el programa y que, y que lo a ha copiado todo, incluso habrá echado un pincelado en alguna que otra cosa pero lo que es el lo que viene siendo la historia lo que viene siendo el libro sea de lo que sea, porque eso es otra cosa Chad puede hablar de lo que le dé la gana Chad tiene conocimiento de todo ello, pues entonces no hay nada más que decir hay gente que trabaje en marketing, gente que trabaje en finanzas gente que trabaje hasta en leyes, o sea, en febrero de este año, o sea, este mes, se va a producir un juicio, un juicio contra un norteamericano, o sea, un juicio que va a ser defendido por una inteligencia artificial, va a ser el primer ser humano representado jurídicamente por una inteligencia artificial, esto es un hito como Casparot jugando con IBM y, y otros hitos de la tecnología. Por eso digo a mucha gente que por mucho que no quieran entender que esto es como si me dice, no, si yo con que me enseñes a, a hacer llamadas más vale que aprendas a, a utilizar el móvil porque mira como el día de mañana vas a tener que utilizar el móvil para para comprar cosas y para un montón de cosas y vas a tener que saber cómo se utiliza entonces, la gente que esté en este tipo de trabajos donde pueda ser vulnerada su presencia gracias a este chat que por cierto ya está eh, de pago ya está de pago eh, pues que se vaya poniendo a las pilas y que vaya, eh, pues, que vaya aprendiendo cómo se utiliza el chat GPT porque le va a hacer mucha falta. En esta vida hay que destacar por saber renovarse. Puedes haber estado toda tu vida con una pluma de ganso escribiendo en un papiro sobre mat matemáticas. Pero en el momento en el que se hace una calculadora, eh, o bien te quedas anclado en el pasado atascado en horas y horas haciendo cálculos que una calculadora hace en segundos pues eh, te estás limitando de alguna manera te estás eh, quedando atrás te estás extinguiendo y ese es lo que en Estados Unidos se conoce como el gran despido que también está ocurriendo en, en Europa y en otras partes del mundo. Bien, eh, en cuanto a Sony Activision, esto ya sabemos que es como una telenovela que no va a acabar nunca, ¿no? Pero hoy ha salido Boycotting varias veces. O sea, eh, en una de ellas dice que... Eh, el CEO de Activision Blizzard, Bobby Kotick, advirtió que el Reino Unido corre el riesgo de convertirse en el Valle de la Muerte si bloquea el acuerdo de Microsoft. No entiendo muy bien qué significa eso del Valle de la Muerte. Es como una especie de amenaza de que no va a vender juegos de Activision Blizzard a, a los de Reino Unido si no les dejan unirse a... a no lo entiendo muy bien eh, a qué se refiere, pero bueno, imagino que será una cosa así. Aquí dice otra cosa. Aquí dice. Eh, Sony no devolverá nuestras llamadas. Esto es una eh, un vídeo que lo vamos a. Eh, vamos a verlo. Este vídeo es de Fox Business y dice que Sony no devolverá nuestras llamadas. Dice. Este es el momento en el que normalmente estaríamos hablando de futuras oportunidades. Es decir, que, que el propio Bobby Kotick, este ser inmundo, inmundo, adyepto eh, y prácticamente uno de los, de los máximos responsables de la situación de Activision Blizzard a día de hoy, eh, desde luego tiene ganas de, de que... De, de ser adquirido por, por Microsoft evidentemente porque sabe que lo que le vendría en, a las espaldas sería algo con la que no puede lidiar las demandas todo eso no podría lidiarlo pero tampoco Sony y Sony sigue en sus 13 eh, por eso es interesante lo que lo que hemos escuchado de, de Bobby Kotick porque qué diablos eh, al final va a hacer lo que yo decía de que prefieren una activision muerta que con microsoft bueno en el caso de los streamers nazis streamers nazis resulta que la mayoría de los que de los más famosos que que hay eh, han dicho cosas nazis han hecho cosas eh, desagradables hasta un punto vomitivo y esto para mí es injustificable, tengas la edad que tengas y da igual quien seas, porque esto no se lo permitirías a una persona de la calle, si alguna persona de la calle eh, hiciera las cosas que han hecho esta gente, desde luego el problema de, este, de esta polémica es que se nota a leguas de que hay intereses detrás en remover la mierda para qué o por qué no lo sé pero sí ahí se nota el tufo a manipulación se nota se nota que no se ha sacado este tema porque este tema es del 2013 o sea que estamos hablando de, de, de hace ya unos 10 años eh por lo tanto sacarlo ahora otra vez eh, irse todos contra esta chica Villín, eh, que yo la he visto pedir disculpas eh, ni siquiera ella era de los tiene sus tweets eh, bastante reprochable en el momento de que los escribió, ahora no, porque ya han pasado ya 10 años, me imagino que habrá cambiado algo, o eso espero. Yo soy de los que piensa que la gente no cambia, seguramente los que no han cambiado son aquellos que eh, siguen eh, atascados en, en ese grupo de antes o en esas maneras de antes y que pretende eh, llevarlas con ellos... Eh, como mochila allá donde vayan. ¿no? Intentar, porque son personas realmente tóxicas que van a hacer lo mismo una y otra vez, indiferentemente ¿no? de que si va a hacer daño o no, ellos lo van a hacer porque son gente tóxica. Como digo, gente realmente tóxica. Y para allá, para terminar, eh, hay que hablar del Hogwarts Legacy ya sabéis toda la polémica con jk rowling eh, hace ya creo que también fue por el 2013 cuando jk rowling eh, en una en una opinión que por cierto una opinión que muchas mujeres tienen en la cabeza muchas mujeres piensan así y otras que dicen que no piensan así mmm, Vamos a dejarlo... Entonces eh, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Yo, yo pienso que, que todo esto de unir un problema social con la política o que se politice eh, asuntos sociales, etcétera Simplemente por esa obcecación de que eh, hay que poner un personaje tal hay que y todos estos son los de también los los que van por ahí eh, dando moncelgas con el tema del de la sofía cuando son cuando sabemos qué clase de personas son y que les importan un carallo, un carayo le importa este, este tipo de cuestiones y ni siquiera le, les importa ni el feminismo ni las, ni las mujeres trans ni los hombres trans ni, les da igual la cosa es eh, ir y atacar defenestrar, destruir la vida de otras personas con esas eh, necias prerrogativas van las Nancy estas las nanzis rubias atacando a otros eh, como auron play como todos estos que, que también tienen su pasado eh, que también pertenecía al grupito y también han, han, han dicho todos barbaridades por lo tanto todos deberían de estar con la boca callid, calladita porque hablamos de una cosa bastante, eh, bastante terrible, como es la pérdida de un hijo, y que encima de todo, eh, gente que no tiene otra ocupación ni beneficio, eh, se dedique día sí, día también, a atacar a tu persona en el peor momento de tu vida. Eh, hay que tener un corazón, y lo dijo Javi Oliveira en... Eh, ayer en un directo de un corazón enorme que hace una estatua a esa mujer porque sinceramente si a mí me mataran a un hijo o a una hija eh, todos o sea, todos sea play with michu todos no tendrían país donde esconderse sencillamente vamos o a sea, los, los perseguiría pacíficamente como suelo decir, hasta el infierno amén de que les haría la vida imposible eso, dadlo por seguro vamos, no se hacen esta gente ricos en Twitch ni de coña, vamos que se busquen un trabajo en condiciones y que no sea delante de, la, de las cámaras porque vaya tela, vaya tela Así están los chocas, los sales el capo eh, el tal, el no sé cuál, el yo One, el tal y, y Pascual. Y voy a decir una cosa eh, sobre el Hogwarts Legacy también. Eh, todo esto por el comentario de la autora. Decís que dar eh, dinero a un juego, o sea, pagar por ese juego, ...es pagar a J.K. Rowling... ...a pagar, a, a financiar... ...su campaña de odio... ...contra las, eh, trans, las mujeres transexuales. ...yo lo voy a decir bien claro... A mí ...me parece una mujer... ...normal... ...no estoy de acuerdo con su... ...manera de pensar... ...pero tampoco vamos a ser hipócritas... ...en decir que no hay mujer... Eh, ...que no conocéis... ...ninguna mujer... ...en el, senti en el sentido... ...de que se sienten... ...más mujeres... ...que una mujer trans... ...por el hecho de haber nacido mujer... ...y entonces... Eh, ...cuando se enteró... ...esta escritora... ...la creadora del mundo de... ...Harry Potter... Eh, ...que ya tiene... ...el suficiente dinero... ...para no tener que escribir nunca más... ...o sea como... ...para no tener que escribir nunca más... ...así de claro muchas personas que estarán de acuerdo o no, pero que no ven la gravedad que ven esta gente y se ha formado una campaña de boicot por parte de la comunidad WOC, de esa comunidad eh, tóxica, porque esto eso es toxicidad de la mala, eh, haciendo incluso capturas supuestas capturas del juego, fijaos en esta captura ¿qué es lo que pone? pone que la gente que forma parte de, de este movimiento del LGTBI bueno pues, esto es falso, evidentemente, esto es falso, y esto ha intentado correr como la pólvora y decir esto eh, directo a la veracidad del mundo sí, a la veracidad del mundo pues, amigos, ¿ustedes qué, ¿qué es lo que pensáis de los planes de Silicon Valley de, con el chat GPT? Sobre todo va a afectar mucho a los, a los trabajos administrativos. Eso, eso de primeras. Va a afectar mucho a los trabajos administrativos. Pero es que también a trabajos de edición, de guión, o sea, desde una inteligencia artificial que no sepas distinguir si es un canal normal o, o un canal hecho por inteligencia artificial. Mucha gente va a utilizar esto eh, para otros fines, de hecho, y esto, con esto voy a terminar el programa, que ha durado ya bastante. Eh, los, los, los primeros en darse cuenta del potencial eran los universitarios. Y, y este último año ya estaban los profesores dando el grito de alarma diciendo oye que me vienen con unos trabajos eh, perfectos vamos de 10 no es que la ha he hecho una es que ha que he hecho una máquina sí sí la ha he hecho una máquina la gente lo que están utilizando es el chat GPT este que ha salido nuevo no de nuevo no tiene nada pero <ríe> y no es la única inteligencia artificial algún día eh, haré, haré otro programa sobre las otras inteligencias artificiales en cuanto a los streamers eh, mira, se han intentado justificar de muchas maneras y hay cosas que, que yo, yo os voy a ser sincero es lo que he dicho antes yo no les perdonaría o sea, la madre lo ha hecho la madre de jeremy ha tenido ese corazón que o sea, es que de verdad esa mujer es para darle un, para hacerle una estatua pero vamos exijo una estatua de esa mujer porque no se puede tener un corazón más enorme después de recibir y, y todavía a día de hoy escuchas sus palabras y dices es que lo que hicieron no tiene nombre. Llamar por teléfono a una mujer eh, que está sufriendo eso y luego en Twitter esta gente, porque no sé si eran los, eh, si alguno de ellos fueron los que llamaron, no sé quién llamó, quién tuvo que dar, respeto. pero todo esto me imagino que estará evidentemente en los archivos judiciales. De todas maneras, como, como lo dije antes, eh, se nota que hay una mano oscura detrás, digamos, que pretende sacar este tema a conveniencia. Así que tened ojito con, con quiénes son los que sacan estos, estos temas, porque puede ser que a lo mejor eh, tengan mucho, eh, mucho más que callar de lo que nosotros nos pensamos. Bueno, yo voy a seguir esperando a Hogwarts Legacy porque tengo ganas de jugarlo, tengo ganas de ya, de ya, de ya, ya tengo ganas de estar ya en Gryffindon, Ravenclaw, así que eh, espero veros en la próxima y ojalá, ojalá, eh, pues vengamos con nuevas noticias y a ver si, a, a ver si me da tiempo y hago el gameplay de los Judmen. Y lo, hace, y, y, y lo empezamos desde aquí ¿Qué os parece? Pues nos vemos en el siguiente programa si no dentro de un rato esta misma noche entonces que en Channel Hasta la próxima amigos